Bueno, ahora mismo, todo lo que diga hoy en Vista cinco Años quizás pasen en 5 años o quizás pase la semana que viene. Entonces, a mí cuando me preguntan ¿cómo ve la tecnología dentro de cinco años? Bueno, ¿quién veía que todo el mundo tendría un móvil o una conexión en, de internet en su casa cinco años atrás, no? Entonces, es eh, muy difícil saber dónde vamos a estar dentro de cinco años. Lo que sí sé es que va a ir creciendo bestia. Eh, el poder trabajar desde casa se va, se va a implementar en la mayoría de puestos, ya no vamos a necesitar esas oficinas quizás tan grandes, tan bestias, creando esos costes a la empresa que al final te permite dar una imagen, pero al final el cliente lo que quiere es el servicio y si tú tienes contento a tu empleado, el cliente está contento y sigue evolucionando. Entonces, la tecnología nos va a poder trabajar desde donde queramos y cuando queramos. Sí. ¿Eres feliz actualmente?